Voy a inhalar paz, exhalar las tensiones y voy a imaginar que este es el único día que tengo para vivir. Este es el día que estoy viva. Así que lo que sea que sucedió hoy, lo empaqueto, lo hago pequeño y lo suelto. apreciando que cada hora, minuto, segundo del día de hoy ha sido un momento valioso porque en todo hay alguna enseñanza No hay días malos. Hay solo días diferentes. Así, aprecio el día de hoy. Hoy es un día valioso. Hoy es un día importante. Y este segundo en el que estoy, aquí y ahora, es un regalo que me trae a mí la vida. Es un regalo para reconectar para volver a sentir mi esencia, esa fuerza incógnita, invisible, que está dentro, esa energía sutil, intangible, de paz. divina del alma que hace que este cuerpo inhale y exhale, que hace que este cuerpo pueda percibir es esa fuerza interior del alma porque el alma es lo que está vivo, el cuerpo es inerte sin alma. Sería solo carne y huesos. Pero el alma es esa chispa de vida. Yo soy el alma. del alma puedo enviar paz calma a cada parte de mi cuerpo y enfocar mi energía en el bienestar, en la salud, en la paz. Esta paz es como un silencio interior, que sana cualquier irritación en mis emociones. Alivia el fuego de la ira, me siento cada vez más y más libre de la ira y paz. este estado me permite desapegarme de mis propias reacciones de carácter, porque el carácter tiene dos partes, la parte original del alma, ese carácter que me hace Único, única, pero tiene otra parte, condicionada, aprendida. Cuando estoy en total concentración, en una profunda paz, me desapego de todos esos rasgos de carácter, aprendidos, condicionados. El agua de lluvia refresca, hace crecer el verdor, así la paz refresca en mí, llena de verdor mi interior y me desconecta de cualquier situación del pasado, paz. El silencio me lleva más allá de las cosas triviales que me producen intolerancia o falta de aceptación. Me lleva hacia lo divino. hacia lo puro hacia la fuente infinita de energía pura hacia el ser supremo ese espacio del nirvana ese espacio sano, silencioso, donde puedo bañarme en la energía divina del alma suprema. A él le puedo entregar todos los pensamientos que me perturben, sean inútiles, innecesarios, negativos y llenar mi ser de luz. Suelto y recibo. En lo que conecto mi mente, con lo que sea que me conecto, atraigo energía de aquello. Si me conecto con personas, atraigo la energía de esas personas, buena y mala. Si me conecto con situaciones, atraigo la energía de esas situaciones. Pero cuando conecto mi mente con este sol espiritual de amor, con esta fuente inagotable de paz, la mente atrae de Dios directamente. Yo, en silencio, Puedo discernir qué es lo mejor con qué conectarme. Cansando esta experiencia naturalmente donde el silencio me permite a mí mismo limpiar del corazón todo aquello que me hizo sufrir y creó dudas sobre mi propio ser. El silencio sana la mente y andar pensando tantas cosas innecesarias. El dulce silencio crea como una profunda piscina tan suave de luz y al igual que cuando me sumerjo profundo en el agua los sonidos del exterior se desvanecen me sumerjo en este silencio natural y todo el ruido del miedo, las tensiones, todos esos rasgos superficiales cambiantes ya no se perciben aquí. Es como si el silencio mismo fuera una dulce protección para mí. Me da mi propio espacio para disfrutar de este preciso instante. Todo se siente natural naturalmente bien, cada vez más profunda en esta luz suave y en este profundo silencio el ser se va sintiendo tranquilo, absolutamente libre. suave, cómodo. Y aquí puedo concentrarme en lo que es prioritario para el alma, despertar cada hermosa experiencia positiva. de mí mismo, yo el alma, la energía consciente única, irreemplazable, especial, entender el propio poder que vive en mí. Mi propia capacidad de superar cualquier prueba y vivir como quiero vivir. Yo el alma lo vuelvo a sentir. desde lo profundo de mi propio ser. Es como una certeza que siempre ha estado allí. Que a pesar de que el olvido está recordándomelo, susurrándome el respeto por mi propio Ser, el respeto por mi propio recorrido, por mi historia, por las decisiones tomadas que me trajeron hasta aquí, el aprecio profundo por este Ser Eterno que soy. Volver otra vez al lado amable conmigo mismo. Regresar a ser mi amigo. Dejar de juzgarme y empezar a decidir realmente lo que el alma anhela. El silencio me acerca al destino y trae solución a cualquier situación, así disfruto de estos instantes que me he regalado hoy para estar conmigo vivo, despierto, alerta, feliz en silencio que sana y empodera la mente al corazón y a mí mismo. Profundizo las inmensidades de este hermoso océano permitiendo que el silencio mismo haga su magia en mí y me llene de esperanza, claridad hacia el futuro, sentirme cada vez más profundamente feliz, tranquilo. Viviana esta dulce experiencia, donde todas las dudas sobre mi propio ser se silenciaron, donde he logrado llenar al ser de amor, en este silencio natural puedo percibir al dulce idioma del Ser Supremo, el idioma espiritual del amor más puro de todo el Universo. Sentir su abrazo sobre mi propio Ser en una dulce bienvenida, donde mi alma danza libre en la más hermosa sintonía de amor, el amor que libera al ser y no lo ata al sufrimiento el único amor capaz de sanar todas las heridas del alma y darle a cambio felicidad fuerza estabilidad sentir tan cerca A la energía más sabia, que conoce mi propio papel y está guiando a toda la humanidad hacia el cambio. Sentir que solo el Ser Supremo Puede transformar tanta oscuridad en nuestros corazones. Con la dulce medicina del amor es como una pomada que refresca el corazón y aliviana la mente. Saca de mi propia cabeza las ideas locas de sufrimiento, de pesadumbre, que tanto seguía pensando. Me da este hermoso espacio para estar bien de nuevo. Este instante de conexión de mi propio corazón con el corazón más dulce de todo el Universo. La inyección de energía espiritual que recarga mi propia batería. Ya no me siento exhausta, ya puedo yo mismo dar esta energía al mundo. Puedo recargarme, sanarme y volver a retomar mi propio rumbo en mi existencia. Sé lo que quiero vivir y tengo la dulce guía del alma suprema para alcanzarlo. Así que tomo su mano suavemente y siento al alma elevarse tan pura más allá de mis errores. Siento al alma alcanzar el estado que deseo sentir. libertad paz valentía entusiasmo alegría todo lo que anhelaba lo he alcanzado al conectar mi corazón con la fuente suprema Estoy donde tengo que estar. el sentir este flujo de amor es como si el tiempo mismo se detuviera para permitirme vivir profundamente la experiencia sagrada de abrir de nuevo mi corazón a la única fuente de energía que puede revertir el efecto negativo del sufrimiento en mí sentir esa energía recorrer al alma como una carga positiva Transformando todo a su paso, todo lo que pienso, siento y recuerdo, se limpia y se llena de esperanza, se llena de los más lindos sentimientos hacia mí y hacia todos los seres del planeta. Ya puedo entender de dónde sale la oscuridad del caos y reconozco que puedo sanarlo en mí y así inspirar a otros a que lo hagan también. mi transformación hacia el estado que sueño no solo me traerá beneficio a mí yo puedo ayudar a cambiar este mundo de vuelta a la armonía de vuelta al equilibrio el regreso a la paz y felicidad, toda la humanidad despierta, todos los seres vivos, incluso la materia que conforma el planeta y este cuerpo, todo renovado, recargado, listo, para desempeñar su propio papel. Todo se siente como se tiene que sentir. El mundo despertando yo liberado el Ser Supremo siempre apoyando siempre disponible, siempre amoroso. corazón rebosante de esta energía tan pura puedo sentirla vibrar desde el centro de mi propio ser hacia cada rincón de este país cada rincón de este continente Envolviendo cada espacio del planeta, todo queda en armonía, paz, felicidad. Con esta sensación de amor hacia el mundo voy a regresar a sentir este cuerpo en la silla, la habitación vibrando en una energía tan pacífica que todos contribuimos a crear en medio del caos de la ciudad, una frescura tranquila para mi propio ser, para el mundo. Así lentamente voy a mover mis manos y mis pies, tomar conciencia de dónde estoy, y abrí los ojos y los tenía cerrados. Om Shanti. Para concluir, voy a leerles sobre el fin de la búsqueda o el final de la búsqueda. Dice, la atracción hacia los nombres corporales y las formas corporales nos alejaron de Dios. Esto en turno, luego nos hizo buscar a Dios, tal como que cuando alguien ha perdido a su más bien amado y luego anhela por este. Otro ejemplo es de un hijo perdido. Un hijo cuando se pierde y es descubierto por un extraño quien trata de confortarlo ofreciéndole todo. Le diría, no llores cariño, aquí hay algunos confites y luego te doy juguetes. Sin embargo, a pesar de todas estas atenciones, el niño todavía continuaría llorando. ¿Por qué? Porque él quiere a su mamá. Así que, ¿por qué es que nosotros lloramos? Nosotros habríamos hecho un buen hogar, buenos padres, una buena familia, pero todavía lloramos porque es el alma la que se perdió el alma la que anhela a su madre y anhela a su padre supremos una vez que encontramos a dios dejamos de llorar y así nuestra búsqueda se termina es por esto que siempre se ha dicho que el camino de la devoción es el camino de leeres escrituras irse de peregrinajes buscando por dios cuando dios mismo viene esta búsqueda se termina es lo mismo cuando la madre aparece enfrente del hijo cualquier cosa que haya sido dado por los extraños éste solamente los tira y el niño corre hacia la madre cualquier cosa que haya sido dada al niño lo distrae a él de su dolor y tan solo lo tira cuando su madre es encontrada. Entonces podemos entender este sufrigio, sufrimiento de alguien quien está todavía perdido. Es el sufrimiento de un buscador. Oh Dios, ¿dónde estás? ¿Realmente existes? ¿Cuándo vendrá ese día? que yo podré encontrarme contigo hay muchísimos buscadores así de los cuales su sed todavía no ha sido saciada ese deseo todavía permanece este estado de desesperanza permanece hasta que Dios mismo es reconocido